situación de de Hobo Boni. Bueno, que aquí estamos cansados y aquí no queremos aparte que no hagan la caña hay problema aquí la situación esto es de 30 o 40 años denuncia todos los días todos los días gobierno viene y síndico va y el gobierno viene y no hace nada entonces hay problema la comunidad ya estamos cansados estamos a, anoche se fue una persona en un CG por ahí si no lo agarran los muchachos se ahoga con todo el motor sí, el motor de ahí también. un vehículo hay problemas queremos que nos resuelvan esto porque no podemos claro aguantar hay problemas este barrio está cansado ya está cansado, está cansado. todos los días ya yo canso yo canso pidiendo esto por aquí cansamos todos y nadie le pone asunto a nadie